Siéntense de forma cómoda procurando que la espalda esté recta, fíjense en la postura de sus hombros, relájenlos y poco a poco permítanle al cuerpo ir entrando en un estado tranquilo. tomando conciencia de cómo se siente el cuerpo hoy y por unos instantes ir observando como yo mismo Puedo enviarle vibraciones tranquilas, frescas, de calma al cuerpo y sentir conscientemente como las células mismas vibran en calma entrando cada vez más profundamente a un agradable estado tranquilo suelo Liviano y cada vez más relajado, y sintiendo cómo todas las tensiones se sueltan. el cuerpo empieza a sentirse cada vez más liviano Me es más fácil respirar y la postura en que estoy se siente cada vez más confortable Y puedo entender que en este instante el cuerpo entero vibra en esta misma sintonía tranquila. La paz se va despertando célula a célula de esta maravillosa maquinaria. Como si todo el cuerpo llegara a brillar en ese hermoso resplandor de la paz sintiéndolo en mi rostro en mis hombros y en todos los órganos de esta maravillosa maquinaria que es el cuerpo Y por unos instantes voy a disfrutar de esta agradable sensación de liviandad, de soltura, Cada respiración me hace ir más profundamente a ese estado tan tranquilo, pacífico, relajado. Ahora, preparo mi mente para ir en un viaje hacia el interior de mi propio ser, donde observo las cosas que crea mi mente. con dulzura y firmeza traigo a mi pantalla mental una imagen del lugar más pacífico para mí sentí la luz de ese lugar sentirme ahí en ese agradable rincón del mundo donde me vuelvo a sentir a salvo donde naturalmente Logro soltar cualquier preocupación y de forma fácil y natural sentirme en completo que empiezo a tener que burbujea en mi interior haciéndome sentir cada vez más ligero como si cada burbuja de paz de mi interior liberada la carga de cada preocupación en mí la paz trae una claridad natural al alma permitiéndome disolver tantos enredos y suavemente volver a entender que con cada pensamiento pacífico concentrado el alma vuelve a escucharse a mi propia sabiduría interna esa claridad natural que hay en el alma que soy Puedo ir más allá de mis propias barreras mentales. Más allá del temor. Sentir como la paz me ayuda a romper con todos esos muros que había creado el Ego, donde ya no necesito defender nada, donde logro sentirme, yo el alma, en una plenitud tranquila, donde se va despertando poco a poco una dulce sensación de alegría. La alegría verdadera de entender que yo soy el creador de mi propio destino en el alma que soy existe la capacidad de escuchar el corazón y tener la claridad de que con cada pensamiento voy creando mi propio mundo Lo que pienso se vuelve un sentimiento y poco a poco crea mi actitud con la cual vivo, existo. Y así puedo reconocer la maravilla de mi propia existencia que está en mí la capacidad de crear esa vida que tanto quiero experimentar. Y me regalo en este segundo desagradable sensación de entender la fuerza tan grande que reside en mí el poder que se despierta en el alma Vuelvo a estar en paz. Me regalo. Desde el corazón. Y cada vez más profundamente. experiencia de paz. Estoy completamente liviano, sin preocupación. Sin temor, contento, satisfecho, en paz. es como la medicina que me libera de tantas cosas limitadas, hay tantas cosas a las que le pongo atención en el día, que no son trascendentales, que son limitadas e incluso basura la paz sublime sutil me ayuda a limpiar basura para pensar yo merezco estar feliz vida. y al igual que una rosa la fragancia viviendo en medio de espinas la flor sigue transmitiendo su esencia así cuando reconecto con la esencia pacífica la verdadera paz puedo ser una rosa en medio de tanta espina transmitiendo en esta suave meditación sin presionarme con amor de forma natural voy a sentir la cercanía dulce de la fuente universal de amor la cercanía del alma suprema el ser supremo quien no impone creemos en Dios pero no nos conectamos con Dios cuando es algo tan sencillo el alma suprema es un ser That's fine. Fuente amorosa, verdadera. Es tan diferente cuando conecto mi ser, el alma, con cosas, con gente, con trabajo, cuando la conecto con la fuente de amor, con el alma suprema, quien está más allá del sonido los deseos de la romancia quien es ¿Y su esencia es tan pura un ser que nunca hace sufrir un ser donador del alma. Es como que la energía del alma suprema despierta mecanismos internos colectiva de conexión pura con la esencia eterna que es el ser supremo libramos colectivamente amor de manera transmitimos amor el mundo carece de esta vibración el amor es una fuerza que transforma sana es como si diera verde que se construye Desde Suavemente, doy amor y paz a este cuerpo. Tema que salió es amor. Dice: Si tu compañero es el alma suprema, Dios, aunque estés solo, nunca sentirás soledad. Serás feliz, ya estés con otras personas o no. El amor del alma suprema es el que hace posible tal magia. Nos capacita para relacionarnos con amor, con cooperación y nos convierte en fuentes de inspiración mutua. En el caso del amor físico, uno a veces teme que interfiera con la carrera o con los estudios, pero el amor del alma suprema solo mejora tu capacidad para actuar en cualquier campo. <risas> No nos interrumpe, ¿verdad? Oh,